Hola amigos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y el día de hoy vamos a hacer un pequeño gameplay, vamos a jugar un poco de eh, un videojuego que me gusta mucho la verdad lo descubrí hace relativamente poco tiempo que el juego que estamos hablando se llama... ¿Cómo se llama? <ríe> Mario y Rabbit's Kingdom Battle el videojuego es este de acá, uh -huh. perfecto, eh, este videojuego me gusta mucho porque es una mezcla entre juego de táctica con el mundo de Mario Bros, entonces eh, tiene mucho que dar la verdad, eh, ya vamos a verlo para que ustedes más o menos se hagan una idea de lo que estamos hablando, eh, es un juego que tiene mucho carisma a mí me encanta porque por lo, por lo general eh, los juegos de mario son infantiles pero no muy cómicos no sé cómo explicarlo pero este juego en realidad es bastante tiene mucho mucho de comedia ok Aquí estamos en el modo historia. Aquí tengo un archivo listo. Déjenme nada más hacer aquí, bajar un poco el volumen porque eh, yo sí lo escucho bastante, bastante fuerte. Lo veo un poco con retraso, pero vamos a seguir haciendo pruebas porque... Sí. Tiene bastante, bastante retraso. Lo bueno es que ese juego no se necesita como es por turnos. No se necesita que sea eh, 100% en tiempo real, por así decirlo. Lo que pasa es que, eh, bueno... La capturadora que uso es una capturadora que no se le puede conectar dos pantallas. Bueno, sí se puede, pero habría que comprar un splitter. Eh, pero no, no, no, no no funciona, no funciona. Hay muchachos. No me acuerdo dónde era la cosa aquí. Si presiono... Ajá, ajá. Ok, creo que voy a tener que adelantar el video hasta que llegue al lugar donde donde estaba. A no ser que una flecha brillante, grandísima, me indique el camino. Y yo sea un idiota y no, no sepa seguir instrucciones. ¿Era por aquí? Ok, básicamente, porque está mezclado el mundo de... De Mario y de los rabbits es una historia bastante sencilla, simplemente es una excusa para meternos en este mundo. No es una historia así como súper, súper complicada ni, ni nada. Lo que pasó fue que hay un personaje el cual no sabemos el nombre, que es bastante fanático de Nintendo, por lo que se puede ver, porque tiene un póster y tiene varias mercancía de Nintendo en su cuarto. Pues lo que hace es que logra crear un, un, unas gafas que mezclan cosas por accidente. Ok, creo que es por aquí. Por accidente mezcla... ¿Qué es lo que mezcla? Un, un rabbit con un póster de del mundo de Mario era. Y el aparato se llega a mezclar con... Las gafas se mezclan con un rabbit, entonces sí. Ok, este, este puzzle no lo, no lo logro comprender. Ok, muchachos, estoy un poco perdido. Creo que voy a tener que adelantar un poco esta parte. Ok, estaba aquí por la parte del jefe, me parece. Creo yo. No, esa parte ya la había ya la había hecho. Creo. <risa> es que en realidad, eh, hace mucho tiempo fue que lo jugué hace como un mes y medio. Y por cuestiones de trabajo y cosas así no pude seguir jugándolo. Pero vamos, vamos, vamos a jugar esto, no importa. Vamos a jugarlo de nuevo. Para que ustedes, vamos a omitir las animaciones. De hecho ya con los personajes que tengo, porque te van dando personajes y habilidades diferentes, ya debería de ser más fácil. Ok, aquí lo que pasó, para darles un poco de contexto. Eh, un rabbit se fusionó con Donkey Kong y pues salió esta abominación. Entonces, eh, eso es como decir un tablero donde cada personaje se puede mover X o Y cantidad de tiempos. Yo puedo intercambiar aquí entre Rabbit Peach, Rabbit eh, Mario y Mario. Puedo, bueno, podía haber cambiado los personajes antes porque tengo también a Rabbit Luigi y, bueno, a otros personajes. Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Cada personaje... Tiene un arma de largo alcance y un arma de corto alcance y habilidades especiales. Ya vamos a ver eso. Eh, aquí por ejemplo con Mario, yo puedo moverme hasta donde está este enemigo. Puedo darle un ataque cuerpo a cuerpo. Me podría devolver. Vamos a ver, me vuelvo. Y me voy a hacer aquí, en esta esquina. Ahí le bajo 40, prácticamente lo dejé sin vida. Y aquí puedo hacerle un ataque con el mazo. Sí, es que es que este nivel estoy demasiado montado. Pero por lo menos para que ustedes vean. Eh, después de que hago eso, después de haberme movido y haber atacado. Me quedan eh, esos dos eh, eh, habilidades especiales. Duran tres turnos cada una. Y eh, por ejemplo esta me da 52 a 60 de daño del arma. Vamos a usar este. Y ahora seguiría el turno de pitch Una cosa que puedo hacer es utilizar a los personajes que tengo cerca. Para que mi rango de alcance. Sea eh, mayor. Entonces yo podría perfectamente. Caer aquí. Una vez que caigo aquí. Puedo atacar. Si sí, estoy demasiado montado para ese capítulo que puse. Y todavía me queda. Eh. Esto es para curar a los personajes que tengo a la par. Esto es para hacer un escudo. Que lo vamos a poner. Y me queda el movimiento de Rabbit Mario. Vamos a utilizar a Rabbit eh, Peach para brincar. Voy a hacerme aquí. Aquí básicamente lo que hay que hacer. Una vez que estoy aquí, puedo atacar. Y lo ataqué con 65. Y vamos a poner este scoo. Algo que yo me acuerdo que hice en ese capítulo. Bueno, como ven, ya... Este, Matamos a todos los enemigos Tengo aquí varias monedas Y eh, Yo creo que podría atacar perfectamente Con este personaje porque él tiene Ah no, no puedo <risa> Ah, eso es eh, baile magnético Lo que hace es que eh, atrae a todos los personajes Pero a todos los enemigos pero de momento no me va a servir de mucho. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de acercarnos. Lo más posible. Voy a cambiar de personaje. Voy a poner esta otra habilidad. Voy a cambiar de personaje. Y aquí con Peach lo que quiero hacer es... Peach tiene un robotcito. El cual se mueve. Yo lo puedo enviar. Y él tiene cierto rango de movimiento. Vamos a curarnos aquí un poco. Y pues voy a terminar mi turno. Ahora en ese turno el robot se va a acercar. Va a majar ese, ese compartimiento por así decirlo. Donde se libera la trampa de los plátanos. Y ya él por no... Porque si yo lo ataco y tiene los plátanos a la par, él se los come y se cura automáticamente. Entonces ya sin eso, ya podemos atacarlo libremente. Y el daño que le vamos a hacer va a ser daño real. Va a ser daño que lo va a afectar. Antes no, antes el daño que le hacíamos, él mismo se curaba. Creo que con esto... Creo que ya con eso va a ser más que suficiente. Porque como les digo, cuando yo jugué ese capítulo, sí... Ah, y él se brinca. Creo que tiene como tres o cuatro lados donde hay que at atacar. El robot que tiró Peach no se destruye hasta que... Si hubieran enemigos pequeños, los minions, eh, esos enemigos... Él se tira y explota a la par. Pero como no se ha destruido. Entonces creo que. Ah, todavía me falta mover a Peach. Vamos a ver. ¿Será que desde aquí la lo logro atacar? No, está demasiado largo. Okay. Vamos a terminar este turno. Ya como ven, ya vienen minions nuevos. Y el robot, como no ha explotado todavía, él sigue su rumbo. Sin embargo, yo voy a tirar otro. Vamos a ver. ajá Me voy a mover aquí más cerca, me voy a proteger aquí. Eso es otra cosa, las barreras que hay, los bloques, si son de metal no se destruyen, si son de... Ok, voy a hacer una prueba para que ustedes lo vean. Si yo tiro este robot, llega hasta donde el enemigo y explota. Ahí ya lo maté. Bueno, no, quedó con vida siempre. Uh -huh. Creo que me voy a hacer... No importa que quede descubierto porque la verdad... Mis personajes están demasiado OP. Ahí ya maté a uno. Con un solo ataque ataque a los dos. Para que vean lo OP que está mi personaje. Y creo que desde aquí puedo atacar. Vamos a ver si me da el rango. Sí. Un golpe crítico. Perfecto. Ok, el robot se acerca. Perfecto. Ya prácticamente aquí lo que queda es atacarlo nada más. Vamos a ver, no me da el rango. Ok, no importa. Creo que si utilizo a Mario, brinco aquí de cerca. Vamos a ver, yo creo que aquí sí me va a dar el rango para atacarlo. Ah, y eso es otra cosa. Si ustedes ven los cuadritos donde va a atacar eh, ese personaje, porque él ataca a un rango muy amplio. Le hace daño al mismo robot. Entonces, pero no lo mata. Pero no importa, vamos a utilizarlo. Ven, ahí le hice daño al robot. Ah, si sí lo destruí. <ríe> Ese es un problema grande. Quiere decir que con Peach. Yo iría a matarlo en un solo ataque. Pero creo que el arma no va a llegar tan largo. Efectivamente. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Él va a sacar de nuevo los plátanos. Y se va a seguir cura curando la vida. ¿O no? Yo pensé que sí. Voy a tirar el, el robot. No porque lo necesite, sino para más seguridad. Eh, aquí nos podemos curar. Eh, luego voy a moverme aquí a la pura cara de eh, Donkey Rabbit. Donkey Rabbit, ¿de qué se llama? Y creo que ya está la última estación. Él se mueve a este otro lado y ya por destruirlo de este lado ya, ya lo destruimos definitivamente. Okay. Que ya terminó mi turno. Para que vean una muestra. Eh, yo lo ataco. Como tiene los plátanos ahí. Él se va a curar el muy perro. Entonces. De nada sirve atacarlo siempre y cuando él tenga los plátanos ahí. Lo que hay que hacer es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Esa es la, me la mecánica de este jefe. Si hay otros jefes que tienen mecánicas diferentes. Y en medio de entre jefe y jefe. Hay partidas. En las que son con puros minions. Eh, pero eso ya lo vamos a ver en un futuro. Ok. Ese personaje es bastante difícil. Pero. Con el nivel que tenía antes. Con el nivel que tengo ahora. Yo creo que ya va a ser más fácil vamos a recoger todas las monedas que hay esparcidas en el en el campo ok, el ataque mío no llega pero vamos a ponernos el escudo y voy a cambiar a pitch Okay, pues si llega el ataque. Perfectísimo. Atacamos. Me hago aquí. Pero yo no te quiero atacar, quiero atacar aquí al grandote. Ah, sí, tiene los plátanos. Qué idiota, se me había olvidado. Ok. Pensé que iba a destruir el robot y no. Y creo que ya estamos. Okay, okay, okay, okay, okay. A pesar de que se está curando. No, se cura más lo que, de lo que de lo que la tata. Iba a decir una animalada, pero no. Ajá. Lo bueno es que Peach tiene buen rango de ataque. Pero en este caso... En este caso no me va a servir de mucho. Terminamos el turno. No nos está dando chance de llegar. Ok, ya con solo eso ya tenemos la partida ganada prácticamente. Y aquí ya podemos atacar libremente y vamos a ganar esa partida. Piche está demasiado lejos como para atacar. Pero podemos mandarle un otro robotito y este sí va a llegar antes que antes que Peach y Mario puede atacar perfectamente y aquí ganamos. <ríe> Cada animación donde hay un Rabbit involucrado es bastante, bastante divertido. <risa> Se supone que yo debería estar usando a, a Rabbit Luigi en ese personaje, pero en la animación no sale porque no debería de tenerlo. Yo ya voy muy adelantado. <risa> Bueno muchachos y pues creo que hasta aquí terminamos con este pequeño gameplay, eh, fue, fue bastante corto pero creo que fue principalmente para que ustedes sepan de qué se trata este juego, lo recomiendo 100%, es uno de los mejores juegos que he jugado en lo que va del, de este año 2021, no, no salió en ese año pero es la primera vez que me doy la oportunidad de jugarlo y la verdad... La verdad, la verdad, se lo recomiendo. Si ustedes quieren eh, que siga jugando este videojuego, háganmelo saber en los comentarios. Y eh, pues seguimos jugando un poco más de, de, este, de este excelente juego. Y pues creo que ya eso es todo. Espero que eh, les haya gustado este pequeño gameplay. Eh, creo que voy a seguir haciendo contenido así. No es contenido muy eh, elaborado. Pero creo que es fácil, por lo menos para seguir manteniendo ese canal activo. Porque ya tengo demasiado, demasiado tiempo de que no lo tenía activo. Y pues, creo que ya. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos. Hasta la próxima.